¡Wow! El vídeo de hoy es un autocura, hermanos, os lo prometo Muchísima nueva información de Fortnite de la nueva temporada Ha sido ya filtrada Y amigos, en este vídeo vais a tener absolutamente todo lo que queréis saber Y todo sobre la historia del personaje Pero antes de nada, ya sabéis, podéis dejar un buen like en el vídeo Para apoyar a ver si llegamos a los 5.000 likes Estaría genial Así que chicos, compartan el vídeo con todos sus amigos Para apoyar al canal Y, lógicamente, si no estás suscrito ¡Suscríbete ahora mismo! ¡Uf! Uh. ¿Quién me llamará en medio de una intro? A. ¿Ah? C. Sí. No me está llamando. Amigos, G2A es sponsor oficial del canal, así que chicos, ya sabéis, debajo de la descripción tenéis su página web donde encontraréis... Los mejores descuentos en videojuegos del momento Los mejores descuentos para tarjetas de Playstation De Xbox De cualquier plataforma Incluso para PC Puedes comprar pavos con descuento Que eso además no está en todos los sitios Y es que en esta página Los descuentos son todos los días Así que familia G2A, compra ahora más barato y seguro tenéis el link debajo en la descripción. Sin más tiempo que perder, vamos con el vídeo. Así que amigos, como bien sabrán, la skin de Raz es una de las más llamativas e importantes de esta nueva temporada. Parece que el significado de la skin Raz ha sido hallado y significa el regreso a cero, es decir... Del todo a la nada de nuevo Esto está totalmente relacionado con esta nueva temporada Ya que parece que esta temporada hemos regresado a la edad salvaje De ahí viene el nombre que le pusieron a esta temporada Instinto Primitivo Y así es, hemos vuelto como 100 años atrás Gracias a la skin Raz Sabremos muchas más cosas y averiguaremos grandes secretos y misterios de esta temporada en este video. Vamos a leer primero la descripción general de la skin de Raz en Fortnite. Para centrarnos un poco más en la historia del juego. Veamos su misión. Descubrir los secretos de la aguja. Es la primera persona en la que la onda de realidad convierte al jugador durante el evento de la misión en solitario recuerdan nunca antes pasó algo parecido en el juego el personaje de raz tiene visiones sobre lo que podrá estar sucediendo esta temporada y sobre todo de punto cero tiene una conexión extraña con el punto cero de esta temporada y por qué no se preocupen van a saberlo muy pronto este personaje ...tiene mini poderes... ...así podríamos llamarlo... ...donde puede ver el futuro de la isla... ...así que su misión principal... ...parece ser... ...es... ...descubrir... ...los secretos... ...de la aguja... ...una torre de piedra que fue creada por la Orden de Fortnite... ...la Orden creó esta aguja... ...para poder contener a punto cero... ...para que no explotase... ...y de nuevo volviésemos al agujero negro... ...al mismo tiempo... Tenemos justo dentro de Punto Cero todavía al fundador. El jefe del grupo de los siete todavía sigue dentro. No salió del interior de Punto Cero, así que permanece todavía en el interior. Si nos fijamos en el pack completo de Raz, veremos diferentes novedades que nadie sabe. Veamos el pico de Raz, llamado el hacha de cristal de los maestros Y en la descripción pone Su filo fue forjado a partir de un único cristal del punto cero Oh my god ¿Será acaso que Raz ha sido también creado o atraído por el punto cero? Sigamos con la investigación La mochila recibe el nombre de Pergamino Infinito y su descripción es... Sigue... Desenrollándolo... What? Hay más cosas en el pergamino que debamos saber? Parece ser que el pergamino... Tenga más secretos... Acerca de esta temporada... Pero... No podemos seguir desenrollándolo... Por desgracia... Para averiguarlo... La estela de Raz... Podemos ver que se trata... De una estela super luminosa donde su nombre es llama cromática. Pero amigos, atentos, porque los símbolos de Raz parece ser que reciben el nombre de glifos. A partir de ahora no serán runas ni símbolos, sino que los llamaremos glifos. Así que parece ser que esta estela recibe la descripción de cuáles son los glifos más aerodinámicos. Uh, Parece que realmente los glifos de Raz tienen alguna otra utilidad que no tan solo ser vistos por los demás. Hmm, algo interesante acabamos de descubrir con los glifos. Sigamos con el conjunto. Ahora le toca al gesto de Raz la nube flotante. Y atentos a la descripción porque esta sí está bien interesante. Sácale partido a los glifos amigos los glifos tienen significados y los glifos tienen algún secreto que todavía nadie ha encontrado son realmente glifos que no serán útiles para algo en esta temporada si no porque esta descripción ¿Cómo vamos a sacarle partido a sus glifos si no fueran útiles Oh, creo que acabamos de encontrar la siguiente pieza del puzzle, amigos. ¿Os ha sorprendido los glifos de Raz? Bien, ahora llega la parte más importante del vídeo. Saben que el Cubo Kevin es la primera cosa u objeto que apareció en Fortnite trayendo los glifos, ¿cierto? Fue el Cubo Kevin quien trajo los glifos por primera vez al juego. De hecho, el cubo estaba completamente lleno de glifos alrededor de la cara del cubo. Por lo tanto, Raz y el cubo tienen una conexión importantísima. Así que esto me hace pensar que el cubo proviene del mundo de Raz. Y en ese mundo, lógicamente, sí deben tener la tecnología disponible ...para poder entender estos glifos. Además, en una de las descripciones de Raz, de tantas que hay, podemos leer... ...todas las misiones están relacionadas entre sí. Esto significa que él sí sabe qué es la aguja de Fortnite, ya que dice revivirlo. Algo parecido ha tenido que vivir, aunque fuese en su mundo, ¿no? Pero esto no es todo. Seguidamente nos dice No quiero domar la torre Solo quiero entenderla uh -huh. Realmente la misión de Raz No es ni siquiera vencer a la torre Sino que parece Que quiere saber cómo funciona la aguja Cómo funciona la orden No es de este mundo Por lo que realmente poco debe saber de todo esto Sigamos con la siguiente frase Utiliza los conocimientos con prudencia y la fuerza Con moderación Tienes lo que hace falta Para convertirte En el amo de esta isla El conocimiento Pero amigos, el mensaje Más interesante Llega ahora Si no llegamos al fondo del mensaje De la torre La historia se repetirá uh, uh, uh. ¿Será que realmente Raz Sabe que la historia De Fortnite volverá a repetirse? ¿O será que realmente nos está avisando para poder evitarlo? ¿Qué creen que sucederá, amigos? Coméntenlo en los comentarios, os voy a leer a todos. Algunos quieren impedir que descifremos el mensaje de la torre. Debemos hacerlo. Cuando nos dice algunos, me imagino que quiere referirse a la orden de Fortnite. Son ellos los que no quieren que Raz, ni nosotros... ¿Podamos descifrar el mensaje real de la aguja acaso? Algo que quiero revelarles ahora es lo siguiente ¿Recuerdan al autobús del capítulo 1 que estaba destrozado en el suelo, cierto? ¿Y recuerdan en el tráiler de esta temporada donde vimos que el mismo autobús caía al, al suelo? Por primera vez, además, es cuando vemos caer un bus al suelo ¿Cómo sería posible? Que ese autobús fuese el autobús de esta temporada del trailer, sí, hace mucho tiempo ya del capítulo 1. Realmente no tengo explicación para esto, pero es seguro que el juego parece que está recobrando vida de nuevo y los misterios me parecen muy interesantes. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya encantado de verdad hacérmelo saber en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo y os leeré a todos. Así que chicos, si tenéis alguna teoría o algo que queráis decirme en los comentarios ahora. Chicos, muchas gracias a todos por estar aquí un día más. Nos vemos en el siguiente vídeo.